829-451-3381 Nuestra vía de comunicación A través del WhatsApp Muy bien, vamos a saludar a Francis Rodríguez Que está ya con nosotros Buenos días Francis Buenos días amado Y el Jan, amable evidente Agradecerle a Dios Por la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en él Un pedido que hacemos cada mañana Por mí y por todos Yo soy Francis Rodríguez Muy bien, buenos días Francis Señores el presidente del Partido de la Liberación Dominicana fue juramentado, Danilo Medina, como presidente del PLD. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana y ex jefe del Estado, Danilo Medina, manifestó este domingo que en la clausura del Noveno Congreso, José Joaquín Vidó Medina, que la organización y la transparencia son el ADN del Partido Morado. El exmandatario dijo que la organización marca un antes y un después en el PLD del proceso de renovación que van orientados a una nueva etapa de consolidación, desarrollo y fortalecimiento. Las declaraciones del exmandatario fueron blanco de señalamientos, eh, críticas, eh, debido a, a la larga lista de miembros del Partido de la Liberación Dominicana que han sido cuestionados por la corrupción. Medina manifestó que esa organización política está renovada, fortalecida y lista para dar la batalla para asumir el gobierno una nueva vez en el año 2024. Ahí están las imágenes del ex presidente Medina cuando conversaba, cuando hablaba en la actividad de cierre del Noveno Congreso, José Joaquín Vidó Medina. Muy bien, adelante, eh, Francia. Bueno, basta con mirar bien, la bien, imagen bien, bien. de Danilo Medina y trae consigo en el ADN toda la no todas las tropelías y todas las barbaridades que a partir de su mandato no diga eso. entre eso no, eso sus no propios verdad. compañeros se gestaron. De lo menos que pudieron hacer fue negociar con un narcotraficante cumplidor de una condena en Estados Unidos como Quirino para traerle a Leonel y, y reducir así la imagen y la moral del, del, del exmandatario. Una competencia interna, cruel, que hoy ellos y él hacen creer que le satisface un triunfo un triunfo como sobre un cadáver, pero en el partido de ellos, el cadáver, y rompiendo a su paso todo lo que se le, se le ponía enfrente. Es una especie de política de guerra de guerrillas. Y hoy se recogen los resultados de un mandato de imposición de, de miserias humanas que reflejan el pobre desempeño que tendrá Danilo Medina al frente de ese partido, que a la vez recibirá toda la salida de los compañeritos de la base que ya han presentado renuncias. Y hay que oír a José Laluz, ya le hacen memes de, de colmado del PLD, ya le hacen. Y no sabemos cuál sería el discurso que podría poner a Danilo antes de su defensa en posición de ir a buscar el poder el 24. Ha sido un, una especie de, de tsunami a su partido todas estas posturas y todas estas posiciones de Danilo Medina hasta lograr alcanzar a arrebatar el poder interno a su propio partido. Es decir, que ahí no ha habido ninguna democracia, ahí no ha habido ninguna... Y ha sido demostrado, no que lo diga yo, lo han demostrado los hechos y las propias eh, partes... Eh, ahí no se practica más lo que diga el señor Danilo Medina. Es decir, que, que es poco lo que a mí me... Oh, le, veo a, eh, le veo muy poco augurio. Y decir que el ADN del PLD es... No sé qué estaría tomando o fumando. Porque nadie en su sano juicio piensa de esa manera a, en todo. ¿Eh? Es un, es un partido que a la vez, si tú tomas la, la vida política del PRD para llegar a lo que es hoy, le tomó mucho tiempo derribarse a sí mismo. Y este en un solo en una sola elección llevó al partido a minimizarlo a tres senadores y muy pocos diputados, y entre ellos muy pocos eh, alcaldes. Venir de una maquinaria política que se convirtió a dónde está, hacerlo de golpe. Es sumamente interesante el análisis del ADN de, de Danilo Medina. Bien. Eh, Yeyian. Bueno. Yo de manera particular entiendo que la política se analiza desde el punto de vista de la sociología y no de la pasión, y no de la pasión particular. ¿Me estás contentando a mí? Yo o estoy hablando yo. No, pero no puedes o sea, Yo hacer, estoy hablando siempre yo. Siempre termina tú, tú, tú en la pasión. tiempo para... Siempre termina tú. Pero tu, yo estoy hablando, da de Israel, tu punto de vista y eh, no me ataques. Yo estoy hablando... Yo, no, yo no, me he no, dado no, a Francis. No, no. No, o sea, pero has lo dicho que pasa dicho la es que pasión, de la, cómo de la pasión, de la pasión, de la pasión, de la, la pasión la sí, no la, el lazo. Y la yo estoy hablando, eh, la pasión. yo no he mencionado aquí a Francia. Yo no he mencionado aquí a Amado, yo estoy dando mi punto de vista. ¿Está ah, bien? Porque la pasión, es. El que mínimamente ha estudiado la historia de la República Dominicana sabe que los partidos suben y bajan. Pero o o nos olvidamos o nos olvidamos de aquella maquinaria electoral del PRD que llegó al poder ah, pues, ¿tú estás de porque, eh, porque la sociedad le debía a José Francisco Peña Gómez la presidencia. O sea, me van a venir a mí a vender a mí ese cuento de que el PRD ganó porque era una maquinaria electoral. No, el PRD ganó en 1998 porque había muerto eh, José Francisco Peña Gómez y la sociedad tenía una deuda con él. Y luego le, eh, que no ganó realmente porque no llegó al 50% más uno, ganó Hipólito Mejía porque el propio Danilo Medina le dijo a él, no está bien, ya tú ganaste, no vamos a una segunda vuelta porque también sabía que no había ningún tipo de posibilidad. Pero ese PRD de ese momento, ¿verdad?, eh, es el mismo pues, media hora que volvió un poquito renovado, pero son la misma gente, son la misma cara, porque así es la política, se sube y se baja. Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello, Perú es un ejemplo de ello, Chile es un ejemplo de ello, eh, eh, eh, en el caso de, de México, o sea, los partidos suben y bajan, eso es natural, eso es natural. Ahora bien, yo hubiese preferido que Danilo Medina no fuera el presidente del PLD, yo lo hubiese preferido así, porque yo entiendo que ya Danilo Medina... Leonel Fernández y Polito Mejía, como, como el líderes políticos, ya llenaron su ciclo, ya llegaron a donde iban a llegar. Ellos pueden aportar, pero no desde los puestos de principalía, es lo que yo entiendo. ¿Mm? Por eso yo digo aquí que ni Danilo, ni Leonel, ni el propio Hipólito vuelven a ser presidente en este país nunca más, y eso lo voy a escribir. Nunca más, ¿saben por qué? Porque ya la nueva generación ya no los, ya, ya no los entiende, ya no los quiere. La gente quiere eh, eh, nuevas propuestas, la gente quiere nueva visión. Y, y la va a vender la visión Danilo Medina, que duró ocho años gobernando este país. No, pero por Dios, Y además, eh, una persona que ahora mismo no tiene buena popularidad, Danilo Medina no tiene una popularidad eh, eh, que le favorezca ahora mismo. Pero ellos decidieron colocarlo. Ya veremos el resultado de eso, porque no puedo adelantarme el tiempo. Pero con relación a, a esto, lo, lo, lo positivo es que, que sea democrático, que sea democrático. Lamentablemente, en la República Dominicana, y yo lo he dicho hoy, en varias ocasiones aquí, le gusta el caudillismo. Cuando hagan las elecciones de la Fuerza del Pueblo, ¿quién va a ganar, Israel? Yo ¿Quién va a ganar en la Fuerza del Pueblo? Lionel va a ganar, ¿sabe por qué? Porque le gusta el caudillismo. Se si aparece un joven... Que, que, que pudiera competir con Lionel no lo dejan pasar porque ese grupo, el mismo grupo que tiene Danilo, es el mismo grupo que tiene ahora mismo Luis Abinader que es presidente, ustedes lo van a ver, ¿a quién van a promover para 2024? A Luis Abinader, ¿quién lo van a promover? Su entorno, esa es la política señores y la política sube y baja lamentablemente, a veces un partido pierde, luego gana y así, esa es la política, es una especie de juego que se da democrático, lo importante es que los partidos elijan a quien quieren elegir y que eh, luego entonces sufran las victorias o los fracasos de haber elegido bien o mal. Mire, yo, hay dos cosas acá. En primer lugar, no comparto lo que dice Francis eh, de, la, de la minimización del partido porque nada más tiene tres senadores. Eso no demuestra la impopularidad del PLD a, para fines electorales. ¿Por qué? Porque esos senadores que se fueron y esos diputados que se fueron ganaron con el PLD. Se van después que ganan. Lo que quiere decir que eso no puede medir la popularidad hacia afuera del PLD. Lo que sí mide es el liderazgo de Lionel dentro del PLD. Sí. Eso es lo único que mide, no la popularidad del partido como partido. Ahora bien... Eh, eh, eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que he insistido acá en un par de comentarios que he hecho en la categoría y en la calidad humana de los políticos nuestros. Miren, si, este fuera una nación, si esta fuera una nación que, res, que se respetara, que la sociedad dominicana estuviera debidamente empoderada, Danilo no tuviera la caradura que tiene para pararse frente a un micrófono, hablar de transparencia y hablar de honradeces. Y menos en este momento. Y menos en este momento. Si este fuera un país así, un país donde un grupo de, de, de ciudadanos arma, un, sale a la calle y, y forma un movimiento y gana unas elecciones porque está empoderada como sociedad, Danilo no tuviera vigencia, ya Danilo fuera un cadáver político. Como lo que es, en cierto modo. Lo que pasa es que no le han dicho que se murió, políticamente hablando. Eso es lo que pasa, porque eh, uno tenía la esperanza, sobre todo el caso mío, que me quedan todavía reminiscencias, no lo niego, de haber sido miembro de esa organización desde hace tantos años, desde 1977, me hubiese gustado que el partido se renovara, que hubiera lo que ellos dijeron que había, que no era verdad, que había sangre Nueva, porque cuando usted ve la forma como se ha manejado el Partido de la Liberación Dominicana en este, en este eh, eh, proceso, eh, usted dice, carajo, ahí se ve la impronta de Danilo Medina, que no es la mejor impronta, quizás es la peor de las improntas, debiera estar en bajo perfil buscando la manera de ver cómo Exacto. desde atrás puede empujar ese partido para que lo que hizo se borre. Un Exacto. poco. Yo estuviera yo atrás calladito. Exactamente. Ma ma mandando mensajes. Hubiese de dejado que gente como ese hijo de Felucho, claro. como el mismo luz que no me gusta mucho porque es medio atolondrado, medio alocado. Pero dale un chance. Pero es un muchacho joven. Eh. Y es un dirigente, es una gente que la gente lo sigue y lo conoce. Eh. O sea, ya tiene un trecho caminado, un camino hecho. Pero no es así. Y lamentablemente, este señor, con toda la caradura de que es posible, se para de hablar de transparencia, se para a hablar de ADN. Mire, Danilo Medina, eh, no solamente usted se ha equivocado en eso, sino que cuando se analiza a fondo, desapasionadamente, lo que pasó en el Congreso, fíjese la, el, el porcentaje de más de un 20% de sanjuanero que están en el, en, el, en, en, en, el, en el comité político, creo, o en el central. Eso lo, lo, lo leí el sábado en el periódico El Listín. Hay más de un 20% de gente de San Juan en el comité, en el comité político, creo que. Sí, sí. Sí. Que es la parte, que es lo que es Pero realmente. Es detalle que no se, ver, no se percibía. Entonces, ¿qué te indica a ti? Que el Danilo manipuló todo, por eso al PLD, en vez de partido de la liberación dominicana, hay que ponerle partido de lo que diga Danilo, PLD. Lamentablemente. Por eso yo escribí, con el perdón, Francis, por eso yo escribí un artículo una vez y decía, fue para las elecciones, fue en medio del fragor de las elecciones. Me lo publicó el Jaya, decía que... Pero es así, está así mismo. <ríe> ¿Qué es lo que pasa? PLD. Partido lo que diga Don Por pues eso sí. es lo que estoy diciendo, PLD. Pero entonces antes era PLD. Partido de lo que diga Leonel. Y, y, y en el reformista, partido de lo que diga Balaguer. Y, y ahora, partido de lo que diga Binader. Ahora, Eso lo es, cierto es. es, lo, es pero es lo, es lo es cierto es que, es que las únicas siglas que son oficiales, porque ninguna de esas que tú has mencionado son oficiales, a excepción de la del PLD, son las de Danilo. Partido de lo que diga Danilo. PLD. Bueno, lo que le quería, lo que le quería eh, eh, comentar eh, eh, al final es que. Nosotros tenemos que empoderarnos, señores, como sociedad. No podemos dejar que estos políticos caradura, estos políticos insensatos, incapaces de respetar a la ciudadanía. ¿Cómo tú le dices eso a la nación en este momento, cuando tú sabes todos los problemas que hay alrededor de tus gobiernos? Entonces, tú tienes que entender que la gente no es tonta y que la gente se siente mal cuando tú intentas jugar con su inteligencia. Yo pienso que el PLD va a pasar, como decía yo en mi artículo que de referencia hace un momento, de hacer una poderosa maquinaria electoral a un artículo manual de cocina. Vamos a ver. Bueno, la Mira. realidad es que eh, bueno. la política dominicana es interesantísima. <risas> Vamos a ver eh, qué se da en los próximos años, el, el 24 y, la, y las elecciones del 24 ya hay que montarlas. Yeah. Claro, ya sí, en, do, sí. en en un año, quizá en seis meses ya eh, se está preparando la política, la, la campaña electoral del año 2024 porque hay que comenzar a, a afilar los cuchillos para, ¿cómo es afilar o enfilar? Y afilar. Sí, afilar. Eh, los cuchillos para... Afilar, ¿verdad? Eh, sí. Y enfilarlo, es colocarlo para, para el lugar donde vamos a atacar. Para el 2024, <risa> que sabemos que, que, que todos los partidos, oigan esto, todos los partidos van a tener grandes candidatos y la fuerza del pueblo va a tener a Leonel, que es un gran candidato. <risa> sí, es un gran candidato. Eh, yo espero que el PLD, y, y que Alianza País, atención Alianza País, por favor, ya otra vez Guillermo Moreno, no. Sí, porque esa es otra. ¿Lo ven ahí? Miren ustedes cómo se refleja en un partido pequeño eh, que el único candidato hace como cuatro años cuatro elecciones cuatro elecciones el mismo candidato, el mismo candidato. No hay renovación en ese partido de Alianza País. no hay una gente joven que puedan colocar. Ejemplo, este muchacho que chino? ahora es eh, diputado. No, pero no relaje, amado. ¿Cómo que al chino? ¿Cómo que al chino? Pero el chino es miembro de ese partido. Es miembro, pero por Dios. Miren. Eh, ¿Cómo se llama? Horacio, eh, Horacio. el joven ¿De la bicicleta? diputado Horacio. Mira. Es un gran candidato. Eh, esas innovaciones bueno. no, no contienen, esas innovaciones no contienen no contiene lo que contiene como figura para la República Dominicana, me refiero como figura política, Leonel Fernández, ni Horacio, ni el otro, ni el Felucho, como el hijo de Felucho, para poder sustituir líderes. Estos posibles sustitutos tienen que presentar wow. ciertos... A ciertas condiciones que te lleven a ti a pensar, seguirlo. ¿Cuáles condiciones? No por... ¿Cuáles condiciones presentó Luis Abinader? Ninguna. Bueno, pero te voy a decir algo. ¿Cuáles condiciones? Se construyó, Dice, se construyó sobre una crisis del de partido más grande de la República Dominicana y con el poder económico más grande que se podía tener. Y con ello se construyó por los acuerdos del otro líder que, que, que fue quien definió en su discurso de, de salida de, un par, de su partido, siendo presidente del mismo, habiendo sido presidente tres veces ampliamente ganadas y con una de las, de las imágenes yeah. más Proyectada a nivel internacional O sea, Leonel viene siendo como Jesucristo de el, el Después Jesucristo, de Jesucristo, el, el Jesucristo, Leonel Si tú lo quieres Porque eh, estamos hablando en llama, términos políticos no, no vete, no, porque vete, no, porque, vete no, porque, porque tú eres el es que está poniendo Pero ¿y cómo lo es lo posible que tú no lo aceptes? Estamos hablando en términos políticos No de personas Pero vete acá, vete si tú quieres Claro, claro Pero arrebátalo ahí, siéntate Debes arrebatarlo. Debes, mira no, sí, está bien, pero siéntate, pero, posible, pero óyeme una cosa. Pero eres tú que, este que lo está país, viendo. Que, pero estoy hablando... con. Es no, no, no, no. No, no, no, no, por, no, Dios. no, no. lo dijiste Señores, tú. Señores, ¿cuánta vaina hay que oír? Aquí? No, vaina hay que oírla de ti. ¿Hasta dónde, hasta dónde llega la, la, acá, la, la, la, la, la pasión política, el No, pero por Dios. Espérate. De, no, no, pero por Dios. Está bien, pero... Tú me estás pidiendo, me mantuve más callado cuando tú me dijiste que era tu turno. Entonces mantente ahí. No, pero ahí. En el momento del debate. No, pero esta, eh, oye, tu turno, pero oye, una es cosa. El, mío, es el de todos, incluyendo. Pero no se va, no se. Que llame el pueblo. No se permite. Óyeme una cosa. Todos saben aquí que quien ha puesto el tema y le ha y le ha, y le ha oye, tratado de vaina. minimizar es diciendo, ah, que es Jesucristo, Dios pues, por sí, cierto, está bien es oye, Después de Jesucristo, vaina. está bien. Porque tú eres que lo trae o sea, aquí? Aquí hay gente es decir, que, que Leonel Fernández, óyeme una cosa, entre las figuras más ponderadas, literatura, política, economía, es Leonel Fernández. Y ahora mismo, ¿qué tú tienes para ponerle a Leonel Fernández, la, Danilo? Pero busca los números de Leonel José Fernández, pero busca los números de uno, En unos, en unos bueno, espacios, búscalo. pero búscalo tú, porque búscalo yo sé lo que tú estás viendo. ¿Cuánto está dando sí. Leonel Fernández ahora? Ahora, 30%. 30% sencillo, pero como partido, te estoy diciendo como partido. ¿Eh? Señor, búscalo, no, tiene que cosas, búscalo, señor. como partido. Y, y Luis Abinader ha sido bien ponderado en su inicio de gobierno. Ahora, hay Jesús que saber por qué, salte Santísimo. de las pasiones. Pacheco, oye lo que está diciendo Francia. Salte France. de las pasiones, mira <risa> una cosa. ¿Eh? Oye Pacheco, lo que está diciendo Francia, tenemos una llamada. Ahí a una realidad, ahí está la llamada. frente Santísimo, a una realidad. Un lunes. No, no, pero... Óyeme, ya, ya no ponga palabras no, vamos, en mi boca porque todo el mundo te escucha que tú eres el que ha hecho la comparación Dios de Jesucristo. Yo, para complacerte con no, no, la ¿no? No. Adelante, buenos te lo, días. Te lo complací, doctor. Sí, buenos días. Yo, este en Sánchez, yo soy su hermano. Debe poner respeto en ese programa que lo vimos todo. Claro. Ustedes ustedes son excelentes. Francia, excelente. Ay. Doctor, usted lo seguimos por todas partes. Pero debe tener respeto. Deben comprender que ese es un programa que lo está viendo el pueblo. Sí. No puede haber tanta tanta, tanta cosa tan desagradable para nosotros ver lo que estamos viendo. Gracias. Yo soy su hermano y soy su amigo. Soy de su barrio. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Mire, entonces, muchas gracias. lo que he querido es analizar que para tú sustituir y decir, para tú sustituir y decir... ¿Qué llamado más desagradable? Este que de mañana? que deben sentarse, yo, yo ni no, siquiera, oye una claro. cosa, en el ámbito de Danilo Medina, yo ni siquiera le digo a Danilo que se jubile en la política, porque hay que estar en los zapatos, de que, ¿a quién es que siguen Pero, en el tú partido? ¿Cómo puedo decir que en este Pero, país perdón. no hay nadie para sustituir? Ah, incluso, oye, ¿no? tenía una canción, eh, eh, eh, aquí no hay nadie para sustituirte, eh, porque es esto, eh, quiere decir que en este país es no, hay nadie, no hay nadie que Esa pueda es sustituir. Eso eh, es la No, política. no, no. no es pero campaña. es lo que Francia acaba de decir: que sí. no hay nadie en este país para sustituir a sí. Leonel Fernández. Pero ¿y quién? ¿Pero y ponle ¿dónde? de la estatura. No, la pero, la pero, campaña y hasta, funcionó. pero ven acá. ¿y hasta dónde, pero, hasta acá? Dónde, pero ven acá. acá. Entonces tú mismo te contestaste con lo de Luis Abinader. Luis Abinader fue por Luis Abinader y por el PLD pero y Luis, por el PRM Luis, no. Luis Abinader es una coyuntura. Pues entonces es tú una estás claro en eso. Se pues entonces, pero, Ahora. Pero no se porque Lionel. No porque da? Leonel sea el único, el, la única persona que puede dirigir este país. Lo que pasa no, es que Lionel representa pero, amado, a los sectores obreros de, de lo que, ayer, de lo que, que tú eres parte. La historia ha demostrado, ha demostrado que pueden. Ahí está Luis Abinader, el mismo Danilo Pero Claro que sí. La República y la República ha seguido. ¿Por no los otros jóvenes? Porque los jóvenes no se lo han ganado. Tenemos otra otra llamada, llamada. Para tu poder no alcanzar han ganado, un no objetivo. Dejan pasar porque Cuando, no, está. por Dios. Vamos, es que eso se nota. Vamos a la no llamada. A adelante, adelante bueno. Danilo no permitió que buenos nada pasara. Buenos días, buenos días, mi querido panelista ¿Cómo ¿Cómo por favor, trate tranquilo, mi hijo, que tú eres una persona muy valiosa. No Sí, este, eso sucede en todos los países. Porque mira, Nueva York, allá, por ejemplo, hay muchísima gente jóvenes. Y mira quién es el, el presidente, pero tampoco no indiosar, porque verdaderamente... Vayan no, a, vienen, indiozó, vayan a Salvador, El lo vayan a Salvador. Lo indiosó Yayan, Yayan, es que trae ese, ese tema de comparar, ho, porque, porque no quiere saber de Lionel, parece. No, no, no y, y dice no, no, que lo reconoce. Yo, yo, yo he sido más seguidor de Lionel que tú. Lo que pasa es que yo no soy tan fanático. Bueno, o sea, yo no soy fanático. Lo que pasa tú es que aquí si no se puede dar cosas, la, cosas, la oportunidad a que, eh, para que a, que la, vean. a que el estilo de Yayan, sea el que prime. Cuando a mí, un ejemplo... El libro Pelucho, ¿qué condiciones tiene? Que dio unos meses en ejercicio y se ve un muchacho de futuro, ok. Lo, pero puede en un momento sustituir los lideratos que hoy todavía tienen voluntad de vida y voluntad ve, de política. Ve a ver qué pasó en El Salvador, eso, que Nayib Bukele barrió. Ahí, barrió Nayib Bukele en pues, las elecciones. Pero Nayib Bukele presentó, ah, un joven. Un, desde su momento, eh, con, presentó, con parlao, presentó un proyecto de nación. Que lo siguieron Ahora, que busque a José Lalú y todos tus candidatos a miren, ver si le vamos a seguir. Miren, la pelota. No, eh, miren, lo que pasa es que miren, tú eres un caudillista que viene oye, de la sí, descendencia ya, balaguerista sí, y trujillista. Sí, sí, eh, le, sí, sí, le gusta tranquilo, eso. Oígame, muy bien, ya. ya, ya la excepción hay que cerrarlo por, con por, lo siguiente. Oiga lo que pasa: en un equipo de pelota, en la pelota. Muy bien, en la pelota, en la pelota, de las grandes ligas, por ejemplo. Hay una serie de gente talentosa sí. que pueden batear, que pueden coger pelota, pero gente que ponga su impronta de forma tal que la Para pelota dirigir. nunca podrá olvidar, como el caso de Joy DiMaggio, que batió 54 partidos de hit consecutivos, un récord que nadie ha roto y no romperá nunca. Entonces, la política es lo mismo. Hay políticos y hay gente como Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez, Leonel Fernández. ¿Qué no van meta a pasar? Trujillo, meta Trujillo. Que no, que no van a pasar que, Trujillo, que, no seas, que siempre extraña, tendremos que recordarlo, entonces. Esa sí, no, es una concepción extraña. Esa es una discusión para estos tipos. Esa es una discusión vana. Meta Trujillo, lo que pasa que es demasiado vana, muy vana. Ver si Leonel Fernández, era, era, era vana, otra sociedad. Oye, es un no, no, señor. Era otra sociedad que se dejaba engañar. La tuya, la de los la de los memes, es la tuya. Ahora sí no, que tenemos Twitter cosa, Oye, Oye la Twitter. historia está ahí, la historia buen está día. ahí. Buen día. Vamos a una llamada a Twitter telefone. ya. Gran bueno, cosa. Aló buen día. Sí buenos días. El no reconocer sí. los lideratos. Esperate fra. Es espérate, fra error. Vamos a la llamada. adelante dígame. Bu bu buen día para sus colegas. Saludos profesor Carlos cuidados de este Mao. Ah, ¿cómo Ay, estamos mucho Mao. gusto! ¿Cómo bu va? Placer. ¿Cómo está Mao? Estamos bien bien. Justo, bien un bien. Saludarle. Adelante Finalmente. Mao. Los AB de Mao son a Mao. <risa> no, no, no, no. <risa> Mau, Mau. Miren, eh, el debate me parece que el colega y amigo eh, Payán sí, eh, y el, generalmente eh, eh, mal interpretó en, en el caso de, de lo que dice el colega Francis eh, prácticamente no puso el, el tema Payán fue que que, que enviosó, Yo hice una pregunta ¿no? No, el concepto no, no. De, de de lo que se refería a Francis porque envió sola a la, a la figura de, de Leonel, Ahora, hay que reconocer gobernar en este país o en cualquier país, pueden aparecer muchísimas personas. Sí. Pero lo importante no es simplemente gobernar, es que gobierne y que, y, que, y que lo haga bien, que pueda resolver los principales problemas del pueblo, de la nación. ¿Y lo resolvió eh, Leonel amigo? No, no, no. no. Eh, en el ámbito lo que tú eh, ahora, como, como político... Todo lo que tú ves en ahora en el Estado lo, lo hoy, como, como por figura favor. Política, hay que reconocer que en este país, en los actuales momentos, no hay un político de la dimensión, de la talla es y de la altura que el doctor Luis Hernández. No es. solamente aquí en República Dominicana, e incluso en el ámbito internacional, uh -huh. en el ámbito internacional, básicamente particularmente en América Latina, usted se encuentra con poca figura de la talla, de la altura de la formación política de lo ay, y de la ay, capacidad. Es, la es que tenemos que amigo es no televidente, es, es que, tenemos que tenemos que dividir, que no pueda aparecer otro más que pueda gobernar. Puede puede ser que haya alguien para gobernar. Alguien pero no no para ponerlo no puede no, no para ponerlo al lado del doctor, de, de doctor López Fernández. Muy bien. Eso es Todo amado, Aleo y a doña Raquel ya en su porcado. Una cosa el talento, ¿verdad?, que tiene Lionel como político y como Pero intelectual. Eso es lo que es una estamos cosa. resaltando, comparando ahora, hombres. Ahora, lo que ha dicho Francia aquí es que aquí no hay nadie para compararse con Lionel en el sentido de gobernar el país. De y decir. eso es un error. Cuando bueno, tú sabes que, que, los gobierno, mi, Lionel, que los gobiernos de Lionel, que los gobiernos de Lionel conjuntamente con los Danilo, fueron gobiernos de muchísima corrupción que él la permitía. Que él la permitía. Pero Oye, eso no vaya, olvidamos eso de Feli Bautista. No eso olvidamos no de Felipe Bautista. eso no es parte de la discusión. Eh, eh, no, no, no, no, no, pero es no, bien no, interesante. ¿Y a dónde no, no, está no, Felipe Bautista? Eh, ¿Dónde que, está Feli Bautista? Y, y hablando de resolver los problemas. La pregunta del día, ¿concuerda usted con la afirmación del exmandatario Danilo Medina de que la transparencia es parte del ADN del PLD? ¡Ay, Dios! 829-451-3381 Mira, amado Dice... La el... mejor... Espérate La, la primera.